Pues bien, como dirigente de la Asociación de Empleados Universitarios del recinto UAS San Francisco de Macorís a queremos comunicarle a la población y al país de que eh, la prueba rápida realizada la semana pasada a los compañeros universitarios, donde indicaban que 30 dieron positivo, pues nos llegó la carta información de que estos compañeros dieron negativo a la prueba PCR, excepto un compañero que la prueba no se le eh, no la procesaron. De manera que nosotros no, nos honra esta información y felicitamos a todos los compañeros. Decirle además que si van a votar el día de las elecciones de este domingo, pues hagan, lo hagan todo con mucha prudencia y que lleven el protocolo del lugar. Pues bien, como dirigente de la Asociación de Empleados Universitarios de Recinto was San Francisco de Macorís a queremos comunicarle a la población y al país